Vamos a comenzar el estudio de los tipos de datos compuestos. Un array es una colección o un conjunto de elementos o de datos y es muy importante que está ordenada. Bueno, pues para crear los arrays tenemos que escribirlo entre corchetes y separados por comas. Los datos van separados por comas. Y un array es un nuevo tipo de dato. Y Julia, si le preguntamos por el tipo de dato, nos dice que es un tipo array. Pero además de decirnos que es el tipo Array, nos indica también cuál es el contenido que contiene el Array. Eso es lo que se llama en Julia un tipo paramétrico. Vamos a verlo ahora en ejemplos. Bueno, pues vamos a crear un Array que contenga solo números enteros. Pues, por ejemplo, esto. Lo ejecutamos y nos dice que es un Array, por supuesto, pero que contiene números enteros. Ya vemos aquí que nos da esa información, pero podemos ver con typeof, cuál es su tipo de dato. Si en vez de esto lo que hacemos es meter valores decimales, pues nos dirá que es de tipo float y que tiene tres elementos. Y si lo que metemos son cadenas, pues exactamente igual, nos dirá que es un array pero de tipo string, hola mundo. En este caso de dos elementos. Bueno, pues cuando tenemos elementos de varios tipos, lo que hace Julia es que lo convierte al tipo más general posible, siempre y cuando sea capaz, que a veces que es que ese tipo de dato no existe. Esto vamos a verlo en algunos ejemplos. Vamos a ver qué ocurre si tenemos enteros y flotantes. Bueno, pues sabemos que en matemáticas los enteros son una parte de los números decimales o reales. Entonces lo que hace Julia es que nos va a transformar en este caso los números enteros a decimales y nos va a dar un tipo float bueno pues aquí tenemos ahora vamos a ver qué sucede si tenemos ints irracionales pues vamos a construir por ejemplo aquí y ponemos también una fracción 7 octavos bueno pues sabemos que los enteros son un subconjunto de las fracciones en matemáticas pues Julia hace lo mismo Incluso si tenemos un entero y tenemos un booleano, pues sabemos que muchas veces true es 1, bueno, pues lo transforma en 1, y false pues lo transforma en 0. Bueno, mientras sean números, pues siempre se coge el número más general posible. Bueno, pero hay veces que no puede hacer nada Julia porque no hay un tipo más general que los contenga, o bueno, en realidad sí que hay un tipo que es el que los contiene a todos, que es el tipo n. Bueno, pues vamos a ver qué sucede cuando tenemos un array que tiene, por ejemplo, un número y una cadena. Aquí tenemos. Bueno, pues entonces lo que hace es que lo transforma en un tipo, es, por supuesto es un array, pero de tipo n. n es el tipo más general de datos. Todos los datos son de tipo n. Bueno, pues Julia perfectamente puede inferir el tipo de dato, pero a veces es útil construir y decirle nosotros el tipo de dato que queremos para la array. Eso es fundamental cuando creamos arrays vacíos, porque si no los declara de tipo N. Bueno, vamos a ver cuál es la anotación para hacer esto. Bueno, pues esto si escribimos el tipo de dato int64 y aquí escribimos valores pues esto no lo transforma en ese tipo de dato. Esto es lo normal y aquí la verdad es que indicar el tipo de dato no tiene mucho sentido. Lo mismo con flotantes. Pero vamos a ver qué sucede si creamos un array vacío, que luego se llenará con métodos y funciones que veremos posteriormente. Bueno, pues por defecto Julia lo transforma en tipo any. Bueno, pues aquí si queremos que contenga eh, números decimales, pues se lo tenemos que decir específicamente. Créame uno vacío, pero que sea de tipo float. Y eso es para, fundamentalmente para lo que se usa la creación. Bueno, pues si queremos acceder a los elementos de la array, pues se utilizan índices, como en las cadenas. Eh, siempre se escriben entre corchetes. Recordamos que los índices en julio empiezan por uno y que el último índice pues, se llama n. Bueno, pues vamos a coger este array y lo vamos a llamar a, por ejemplo. Aquí lo tenemos y vamos a acceder al primer elemento. Pues el primer elemento tiene que ser el 10. Al tercer elemento, pues al tercer elemento. Al último elemento, pues escribimos en. Al antepenúltimo, al penúltimo, perdón, en menos uno. Bueno, pues así se puede hacer exactamente igual que para cadenas. Y también podemos utilizar slicing, eh, lo mismo que en cadenas. Vamos a verlo, vamos a copiar este que es un poco más largo y vamos a extraer subarrays de aquí. Bueno, pues vamos a ver, queremos extraer estos tres elementos. Pues entonces le decimos que queremos desde el elemento 1 hasta el elemento 3 y se nos crea un nuevo array. El array A en realidad no se ha modificado. Al hacer el slicing se crea uno nuevo. También podemos decir que queremos los elementos que van desde el 2 hasta el 5, que serán todos estos, que hay aquí, o desde el 2 hasta el final, y son todos esos. Y podemos modificar el contenido de los arrays. En esto se distingue de las cadenas. Las cadenas son lo que se llaman objetos inmutables. No podemos cambiar un carácter de una cadena. Sin embargo, podemos perfectamente modificar eh, los elementos de un array. Y se hace de la siguiente forma. Bueno, pues vamos a ver este array, por ejemplo. Lo vamos a copiar, lo vamos a volver a llamar A. Aquí lo tenemos y ahora vamos a ver cómo veríamos el primer elemento. El primer elemento se ve así. Bueno, pues nosotros lo que decimos es que el primer elemento sea el 999 y que nos muestre cómo ha quedado A. Bueno, pues A ha cambiado. Aquí lo tenemos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, pues va a ser borrar elementos de un Array. Bueno, pues para ello tenemos las, función, las funciones pop. Bueno, la función fundamental es pop, que borra el último elemento, pues pop first borra el primer elemento y pop add, pues borra el que queramos. Y es muy importante que todas estas funciones terminan con un signo de admiración. Eso es porque al ejecutarlas sobre un Array, el Array va a quedar modificado. ¿Eh? siempre que en Julia veamos una función que termina por el signo de admiración, es que va a modificar lo que le pasemos dentro, no va a crear un nuevo elemento. Bueno, pues vamos a coger esto, nos vamos a crear esto, y lo vamos a guardar porque lo vamos a usar muchas veces, así que, bueno, aquí tenemos nuestra array. Bueno, pues vamos a borrar el último elemento, pop, recordar que tenemos que poner la admiración y le decimos que borre el último. A ver cómo queda el A. Bueno, pues quedará sin el 60, efectivamente. Ahora vamos a decir que borre el primero. Escribimos POP, pulsamos el tabulador y vemos que aquí nos salen muchas opciones. Bueno, pues que borre el primero. Y si lo que queremos es borrar uno específico, pues aquí vemos que tenemos POP A. Y le decimos que en el a pues borre, por ejemplo, el cuarto elemento, que es el 40. Y vemos que nos ha quedado modificado. Bueno, y también la función len, como en las cadenas, sirve para ver cuántos elementos tiene un array. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, este, pues este tiene 6. Le preguntamos, len de este array es esto. Y si creamos un array nulo... Pues si le preguntamos por su longitud, pues nos dirá que no tiene, que tiene longitud cero. Efectivamente. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se meten elementos dentro de un array. Pues con push se añaden al final, con push first se añaden al principio y con insert pues se añaden donde queramos. Y nuevamente tenemos la admiración porque eh, lo que tenemos es que... Eh, modifica el array, y además una cosa muy importante aquí es que lo que le añadamos debe ser del tipo del array, es muy importante esto, si tenemos un array de entero, si queremos añadir una cadena o un número decimal, no vamos a poder bueno, pues vamos a ver, tenemos aquí nuestro esto, tenemos un array que es entero y vamos a ver que si intentamos añadir algo que no es entero, pues no vamos a poder, push y le decimos que le queremos añadir el 9. El 9 sí lo añade, sin problema. Pero si le decimos el 9.2, pues ya no puede. ¿De acuerdo? Y también podemos hacer todas las modificaciones que hemos visto antes. Por ejemplo, push first, pues añade al principio. Aquí le decimos que A ah, le añada este, que es un número entero. Y vemos que se ha modificado. Bueno, y la función append, pues es bastante similar a push, pero es ligeramente distinto. Aquí no añade elementos. Aquí lo que se hace es que se añade un array entero. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Nosotros tenemos nuestro array aquí y vamos a crear otro array, que también sea de números enteros. 4, 8 y 9. Bueno, pues si decimos que le añadimos append al primer array, Array, le añadimos el segundo, se nos va a formar un nuevo Array. Bueno, en realidad no se nos va a formar un nuevo Array. Se va a guardar ese Array en A. Y va a tener, pues, si el primero tenía seis elementos y este 3, pues va a tener en total nueve elementos. Aquí lo tenemos. Y por supuesto, siempre tenemos que tener cuidado y meter números que sean enteros, porque si no, se nos va a quejar. Lo vamos a corregir. Y esto es todo por este vídeo.